Hace dos meses atrás que estamos colapsando. Estamos atendiendo como se pueda a nuestra población. Estamos atendiendo en camillas, sillas de rueda y en lo que se pueda atender. Hemos llegado a un colapso.